Barcelona dispone de tres canódromos de los cuales el más reciente es el llamado de la Meridiana, por estar situado en la avenida del mismo nombre. Se le considera entre los más importantes de Europa y su disposición arquitectónica fue galardonada con el premio del fomento de las artes decorativas. En su pista compiten los mejores galgos de nuestro país procedentes de las cuadras locales y las de Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca y las Palmas de Gran Canaria. En otras ocasiones han participado también selectos pura sangre de Inglaterra e Irlanda. Durante la temporada las competiciones alegran a la afición galguera cada día más en auge. Además las apuestas aumentan la emoción y también los caudales de quienes consiguen acertar. la liebre mecánica se pone en marcha y los galgos tras ella poco hay que decir sobre la proverbial rapidez en la carrera de esta rafa grandemente especializada y a la cual el refranero alude con insistencia échale un galgo corre como un galgo y efectivamente como galgos corren y a tal velocidad y de forma tan apretada que a veces es muy difícil determinar los vencedores menos mal que el sistema foto finish permite realizar un exacto control Terminada la carrera, el citado procedimiento fotográfico esclarece toda posible duda.